Oye, ese sabor. Que suenan los cueros. ¡Era! Esas trompetas, vampiro. Para Laura sonidera. Ahí está Tino. El Tino. La amiga Laura. Y el machete. Oye, qué rico y me voy a la cumbiamba oye qué sabor oye en el botanero con quién? yo quiero bailar y voy a cumbión quiero guapachar con un trago de ron yo quiero bailar y voy a cumbión quiero guapachar con un trago de ahí está para vampiro vampiro tv Amiga Marta. Así baila la banda de Dallas, Texas. Para la chica de negro. el tino. Esos cueros. Las cazuelas de la gaviota. Para la yulis, la Yolis.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 sonidos y voy oye que cumbia, sabrosa oye nada más ahí está para don gato muévela don gato bailala y los pasos prohibidos ¡Qué sabor! ¡Rico! ¡Sonido gaviota! ¡Se va! Sonido gaviota, la reina del bajo.